se queda en casa repite series acomoda cuadritos Se para muebles Preparatona. chalinitas Preparatona. te de lo que quieras habla con la vecina por teléfono una hora pero si se la cruza en el pasillo y la para los santo ni en pedo Todo al horno. El delivery colecciona tapitas la Mucho tríceps saca conclusiones le pone nombre a las plantas. Marta, Joaquín, Lechi, Pip, Ju, se queda en casa. Se queda en casa. La cuarentena. Maca, cepa, ole, pata, mica, roca, tico, coffee. Y cocina para freezer. Mucho. Lenteja, cositas con queso, llena todo el freezer y ahí queda. de 40